Hola a todos, soy Alcesto y hoy os traigo todo este tochaco de recomendaciones de mangas, en este caso deportivos. Como ya sabéis, soy profe de educación física y decidí hace algunos meses empezar una colección de diferentes mangas deportivos para recomendar o para coger eh, ideas para aplicar en las clases y relacionarlas, eh, por ejemplo, ¿por qué no?, en una gamificación. Yo era y soy muy fan de Marvel, pero eh, el manga japonés contiene mogollón de títulos deportivos. Si tienes alguna sugerencia de otro manga deportivo que creas que pueda ser interesante, por favor coméntamelo en comentarios y si puedo, si me da también el money money porque al final eh, Dante, quieres llevar todas las colecciones y es una locura y cada vez está más caro. Suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y pasamos ya a ver este tochaco que tengo por aquí, aparto a un lado y voy pillando pues empezamos con un manga que lo está petando Haikyuu, por ahí tengo un póster por cierto os enseño los cuatro primeros números 1, 2, 3, 4, a 5, que este también me lo pille el primer número además te explica un poco de esa manera que lo hacen los japoneses que son capaces de explicar una tesis doctoral con un manga cuatro normas para poder jugar a volei ese dibujo que cualquier acción parece que, que se está jugando la vida me encanta la lectura del manga como por cierto nos explica muy bien Scott McCloud en su cómic cómo entender el cómic, os lo recomiendo, y cómo dibujar cómic donde explica mediante un cómic en uno de los capítulos por qué el manga tiene tanto éxito y cómo esa lectura se nos hace diferente a diferencia del manga europeo o americano. Seguimos con, con esta serie de cómics, se llaman Iponagain. Again. Estos, ojo, estuve investigando, me los pillé porque yo el deporte que hago es el Judo. Busqué un manga, digo, tiene que haber alguno de Judo. Lo hay, pero en Japón. Aquí todavía ni Ibrea, ni, ni Planeta. Pedí a esta web, que os dejaré por aquí en comentarios, eh, estos cuatro mangas directamente a Japón. Bueno, pedí otro, pero se lo regalé a una amiga. Y están, eso, claro, están en japonés, entonces el primer tomo me dediqué a buscar por internet una, un PDF traducido en inglés o también lo hay en castellano y a realizar anotaciones aquí, o sea, traducirlo. El primer tomo lo he traducido aquí al lado porque así si se lo dejo a, a alguien lo tiene ya traducido y no tiene que estar buscando y estos no, estos lo que, los que he hecho es leérmelo en PDF y luego hilar y original porque la verdad eh, no tiene nada que ver con leerlo en pdf. Una petición a las editoriales que saquen game que lo está petando en Japón. Seguimos con otro cómic que está teniendo mucho éxito, en este caso, este manga de fútbol. Yo no soy muy de fútbol, pero, pero me ha enganchado. En principio plantea como el fútbol como ese punto egoísta de los delanteros, aquí tenéis el número uno, en realidad Esconde mucho más que todo eso. Encontramos ejercicios, además aplicables reales al mundo del fútbol y al juego en general, ejercicios técnicos y tácticos que me ha, me ha parecido interesante para, por ejemplo, el, como soy profe, aplicar en, en, en mis clases, ¿por qué no? Y aquí tenéis los cinco primeros números, esta vez sí, los que por ahora, a fecha de que he grabado el vídeo, han salido, y Blue Lock, en este caso de fútbol, que también me están molando mucho. <música> Apartamos esto por aquí y vamos con un clásico que no he encontrado el número uno todavía. Está el anime, sí, en este, Kuroko no Basket, en este caso un manga de, de basket. Eh, lo que nos encontramos es que una supuesta generación que llaman de los milagros donde hay una serie de jugadores de baloncesto que cada uno tiene su, una habilidad especial en este caso se centra en uno de ellos que tiene la habilidad de pasar desapercibido con lo cual es una figura muy valiosa en el partido para realizar asistencias y para otra serie de misiones tácticas para ayudar a ganar los partidos Kuroko Novásquez, creo que ya es un clásico, no sé si lo sacarán más adelante en Kanzeban que como el que os voy a enseñar ahora pero estaría interesante sobre todo porque algunos de los números son difíciles de encontrar y pasamos a una edición en Canseban, que sabéis, que, y si no lo sabéis, pues os lo digo, que es esta un poquito más grande mm, a mí me gusta más esta porque la, la otra vez es que tiene los textos tan pequeños que mm, me cuesta de leer, pero a lo mejor es una cosa mía como ya habéis visto, eh, tenemos un manga de Ta, Takehiko Inonhue el autor, por ejemplo, de Vagamon también, Slam Dunk, otro de los eh, clásicos, otro de baloncesto y en este caso tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Me falta uno para el equipo de baloncesto. También empecé a leerlo, también me gustó, eh, seguramente mmm, siga leyéndomelo, otro manga más para tener de referencia, eh, en este caso, deportivo. Pues estas son mis recomendaciones, espero que os haya gustado, ¡hasta la próxima!